la práctica dirigida. Como ven ustedes en esta primera hoja tenemos los datos. Empezamos. El primer punto es el Inicio de dinero. Dice, todos los que te han dado en dinero son y en dólares. A partir de aquí lo que tenemos son los siguientes. Las facturas que se han emitido. El que vende que viene a ser el acreedor y el cliente que viene a ser el deudor. El valor de las facturas, el contado, de acuerdo a lo que vas a recibir en efectivo y lo que vas a dar al crédito, que es el 60% de la factura, respectivamente. Después de esto, tenemos nosotros que con estos datos vamos a generar la letra de cambio solamente por los valores que nos están dando al crédito, ¿de acuerdo? Que es el 60%, como les acabo de indicar. Ahora, cuando la letra llega a su vencimiento, estas letras van a tener que pagarse. Entonces, en ese momento se emiten cheques por el valor de cada una de las letras, como está acá respectivamente. En este caso, quiero que noten lo siguiente. Cuando hablamos de facturas, en el primer punto, el vendedor es el acreedor y el cliente es el deudor. Cuando hablamos de letras, el librador o el que emite la letra es el acreedor y el aceptante es el deudor, el que acepta la deuda. Por lo tanto, es el que va a pagar. Este que va a pagar es el que va a emitir el cheque, por eso es que después se llama emisor. Y a partir de ahí el beneficiario es el que va a cobrar. Este que va a cobrar es el que recibe el cheque y en su cuenta es donde se va a abonar el dinero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener que necesitar el número de la cuenta, el banco, para usar los pelote de depósito y depositar a estos acreedores beneficiario de los cheques. Pasemos al arqueo. El arqueo, del efectivo inicial es el arqueo del dinero que te dan para iniciar tus operaciones. Como ya sabemos es el FAC. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Tenemos que en total te están dando 3.195. Tú has contado... Y esto en amarillo lo que el sistema te dice que te han dado. Como has contado y sale la misma cantidad, la diferencia es cero. Después también te han entregado dólares. Acá están las cantidades de dólares. Lo que te dice el sistema es 265 y has contado 265. Entonces queda en cero. Una vez que hemos hecho el que este inicial, pasamos a elaborar la factura. Las facturas, como ven acá, ya están elaboradas. Acá están las cantidades, los productos, el precio de venta y el total. Este es el total de la factura, también llamado valor de venta. No tiene IGB por el momento en este ejercicio. Este total se ha dividido en dos partes. 40% que te van a pagar en el momento y 60% que te van a pagar con letras. Las letras son a 30 días. Todas. La fecha de giro, la actual, el girador, acá está el nombre que aparecía en la primera, en este caso, en la primera hoja, ¿no? Después tenemos los datos de este girador, su representante legal, la dirección, su número de RUB y la cuenta corriente de este, de este acreedor, a esta cuenta corriente donde se va a depositar. El girado aceptante es el deudor, su representante legal, su dirección, su número de cuenta, su RUB, su teléfono y el número de cheque respectivo que esté emitiendo. Así como esto, tenemos la factura número 2. Quiero resaltar que esta parte que está aquí en amarillo es la cantidad de billetes, monedas con la que te pagan estos 53 soles. Acá dice tipo, billete, cantidad 1. ¿De qué valor? De 50. Moneda, 3 monedas, hasta ahí tiene 53. Y moneda también 6, de 10 céntimos, 53, 60. Y ahí está, ya contiene el valor del depósito. De igual forma la factura número 3, la factura número 4. Pasamos a elaborar la letra. Recuerda lo siguiente. La letra es por este crédito, 340 con 20. Entonces, veamos acá. 340, hagamos la corrección. 340 con 20. Ok. La letra número 1, referencia girador. La, seisito, la fecha de giro, vamos a cambiarla al primero de abril del 2020. ¿De acuerdo? La fecha de vencimiento un mes después, enero, febrero, marzo, abril. En la misma fecha del mes siguiente, porque el mes tiene 30 días en el que se empieza a girar. Entonces, primero de abril, primero de mayo del 2020. El valor 320. Aquí ponemos nosotros el acreedor y los datos acá grande el acreedor en verde. Después, la cantidad en letras y de ahí viene el girado o el deudor. Y acá firma el representante legal de este girado aceptante o deudor. Así vamos a elaborar las cuatro letras respectivamente. Las que están acá son referencias. Ustedes tienen que volver a hacerlas y corregir aquellos datos que están mal. Después, sobre esta letra, al 5 de mayo se emite el cheque. Entonces tenemos acá, 5 del primero de mayo del 2020, por 320, ¿con ¿cuánto? 340 con 20, perdón. 340 con 20. Estos datos, el número del cheque está como dato aquí, el número del cheque. el número de la cuenta que es todos estos cuatro bloques de números también están aquí pero acá están unidos ojo acá abajo acuérdate que son los datos del son los datos del acreedor son los datos del son los datos del acreedor mejor dicho ahorita lo vamos a colocar una indicación de el que hagamos esto para que se los cambios cada vez que esta es una prueba previa a lo que ustedes van a recibir mañana o lo que vamos a hacer mañana volvamos al cheque ahí están los datos Cardosa es el beneficiario en la cantidad 340 con 20 sobre 100 Ahí está, corregido ya. es la que emite y Carlos Pinedo Soroco es el que firma. Ahora, cuando este cheque se va a presentar, tiene que ser endosado. Firma el acreedor o en este caso el beneficiario, su número de RU, la fecha en la que está presentando, que puede ser la misma, ¿de acuerdo? primero de mayo o al día siguiente. La ciudad respectiva, para donar en la cuenta corriente, esta cuenta corriente, acuérdate, es la cuenta corriente del... Acrededor, a quién le vamos a depositar. ¿Listo? Ok, ¿y quien firma el gerente general? Ricardo Jalpí. Ahora, este cheque lo vamos a depositar con este papelete de depósito. Vamos a verlo. Este papelete de depósito implica, ¿en qué banco voy a hacer el depósito? el banco continental porque la cuenta empieza con 011 en qué fecha voy a depositar lo de mayo de acuerdo sí. en eh, soles cuenta corriente a nombre de cardosa que es el titular ante de cheque es uno, y acá está no todo el, cheque. el número del cheque el código del girador el, número, el nombre del nombre del banco 011 de acuerdo la plaza 39 el importe Siempre a dos dígitos. Siempre a dos dígitos. Ahí está. Perfecto. Y acá firma quien está depositando, su nombre y, y su, en este caso, su nombre, ¿no? Y esto de acá es lo que va a sellar el cajero en ventanilla. Este dinero entonces ha sido depositado e ingresado a la cuenta de Cardosa. Ahora, nuestro cuadre. En este cuadre tenemos nosotros lo siguiente. Veamos. Ojo, cuadre considerando el dinero que tienes en ese momento. Al cierre de hoy dice en caja por ventas, sin el FAC tenemos lo siguiente. Vientos al contado? 10 de 100, de 50, de 10, 170. Monedas. De un sol de 10 céntimos y en total tenemos el efectivo del día 583,40. Acuérdate que este es el 40% que te pagan del total del efectivo. Acá tenemos ahora las operaciones. Acá están las facturas que hemos emitido, el 40% que está al contado y el 60% que está al crédito. Entonces, la suma total del contado y el crédito es el total de lo que hemos vendido el día de hoy. Y acuérdate que de esto solamente ingresa en efectivo 183,40, y eso vamos a corroborarlo acá. El activo de efectivo final, eso lo vamos a hacer después de esta explicación. Vamos al cuadre de caja. Yo tengo, en este caso, un fact que no es este. De acuerdo, el FAC que vamos a devolver es el FAC que nos dieron inicialmente, que es el valor de 3900-3195. Ok. Considerando okay, esa devolución del FAC, sin contar los dólares, nosotros vamos a hacer nuestro cuadro. El total del ingreso está considerado por las cuatro facturas. Mira acá que las cuatro facturas suman un valor de m que es lo que colocamos aquí. Vamos a colocarlo con un color naranja para que consideres tú okay, es lo mismo. Ahora, los egresos, estamos considerando a todo lo que es crédito porque no ingresado a tu caja. Y el efectivo, estamos considerando el efectivo que ingresado y que tenemos arqueado ya, y que tenemos en nuestra caja. 583 con 20 Okay. La suma de los dos nos da igual al ingreso, por lo tanto hay cero faltando. Okay. Pasamos al siguiente y último, que es el cuadre del arqueo del efectivo final. Veamos acá, chicos. Igual es el, la fecha, 5... Tu fecha es en el día, primero de abril, en el día en el que estás haciendo las operaciones. Primero de abril 2020. Aquí estás haciendo, ya en la noche, el cierre de caja. Desde acá pones todo lo que tenías, más todo lo que ingresado. ¿De acuerdo? El sistema dice que debería de tener 3.195, que es lo que te dio de facto. Pero tú tienes 3.778, es decir, tienes una cantidad diferencial de 553 con 40. ¿Esto qué significa? Significa que acá está el valor del efectivo que posees. Más el cuadro de los dólares, acá sí es exacto porque tenemos tenido un movimiento en dólares. ¿De acuerdo? Y con esto estamos concluyendo la... Operación de este ejercicio número 2. Espero que tengas preguntas. Si quieres, estoy acá, te puedo ayudar previamente para lo que vamos a ver más adelante. Me despido entonces y nos vemos más tarde.